vengo con un nuevo video y yo tengo una invitada especial y como ustedes lo vieron en el título vamos a juzgar aquí les traigo mi invitada hello <risa> hola chicas y chicos y chicos claro y entre los dos y entre los dos también claro claro vamos con la intro y vamos a juzgar las fotos de mis babies favoritos, o sea, de, mi de mis madre. chicas favoritas. Yo voy a comentar, Ajá. Entonces, Ay, pero tú tienes que ir suave, porque tú eres como muy de la vieja escuela. ¿Y ella entiende entienden el español? No, pues yo voy a traducir. <risa> ¿Me voy a traducir. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Con qué pues Hablaba chiquita. A, no a que la ¿Qué que mediano. quiera. a un chile de perfume? Mmm, se siente el aroma. <risa> Vamos a empezar con con Kelly. Ella se llama igual que yo. Una blanquita. Un... Kelly es mi amiga. No, Kelly es mi amiga. Todas tienen que todas ir. Con, son no poder pues no, no, Todas son mi amiga, pero Kelly me conoce. Yo no sé si las demás me conocen, porque no sé quién tú tienes registrada. Uh -huh. Vamos a ver. ¿Qué dices de Kelly? ¿Te gustan sus fotos? Sí, bien bonita. Ay, pero me encanta hablar con ese pelo así, todo salvaje. ¿Te gusta? Sí, Mira. Toda ella, bien bonita. Sí, ¿Y sí. su look? ¿Cómo te encuentras que es su look? Ella se viste demasiado sexy, diría yo, pero... ¿Tú encuentras que ella está muy sexy? En algunas fotos, ella se viste muy sexy, muy pegada. ¿A dónde? En varias fotos que yo he visto. En la otra. ¿Ahí? En la que está con la marrón, en esa. ¿Pero eso, eso es bonito? Sí, no te exagerar ahí. ¿Ella está bien así? Sí. ¿Cuánto de 10? A Kelly vamos a darle, para empezar, taran, taran, ¡un 7! Lo único que Kelly debe de adaptar la ropa a su cuerpo. Eh, Tú no eres Cristina Cordula. No, pero estoy diciendo mi, mi, lo que yo siento, uh -huh. mi pensamiento y lo que yo veo. Ok. Es simplemente eso. Ok, ahora vamos a seguir con Chanel ¿Tú no, ¿Tú no la has visto en persona? No, no la conozco No, tú no la conoces ¡Hola, Chanel! Mira ¡Guau! Wow, una mestiza muy linda No, ella no es mestiza Es que es africana no Ah, bueno, parece mestiza con esa peluca ¿Qué, qué tienes que decirle de su look? Bueno, sigue subiendo las fotos uh -huh. Es una chica joven que puede permitirse ponerse de todo Pero demasiado, demasiado, diría yo Oh, tú exageras, ma Pero tiene un cuerpo bien bonito Ella puede ponerse lo que ella quiera Porque tiene un cuerpo Que si la ve, diría que latina Bien linda Y un color de piel bien bonito No sé si el Photoshop o qué Pero... Ah, pero tú sabes que nosotros somos Photoshop Ah, pero imagínate, hasta yo Bueno, digo, aquí no, que yo estoy 100% ¡Ja, <risa> Entonces, ¿cuánto de 10? Vamos a darle otra ¡7! ¡Sí! Porque tiene un cuerpo bien bonito. Un colorcito de piel bien bonito. La chica, ay, Dios mío, lo que falta es un poco de elegancia. Diría yo, ¡Para es que no, nosotros no vestimos de que con, con eso, de que eso frufru. Bueno, El así elegancia, así elegancia. No. Señores, la elegancia ante todo Ese uno, eh, Para uno ser elegante, tiene sus ocasiones En Instagram, eso no eso no ay, Eso de elegancia te... no trae ni followers, ni likes, ni nada Ay, por eso con la mitad arriba, afuera, la mitad abajo, afuera Todo no afuera no Ay, no demasiado no, no, sí, sí No Sí, sí Bueno, vamos a seguir con Inés Ah, sí, Inés Yo la conozco ¡Hola, Inés! ¡Uy! A ver, ese es, su, ese es su look. ¿Ese es su look? Bueno. A ver, espérate porque tú ah. no me viste una foto. Bueno, iba a decir. Mira va? con que muchas fotos. Ay, sí, muy linda. Tiene un cuti muy lindo, un color de piel muy lindo, que a mí me encanta. Un caramelo, de chocolate, ahí, un caramelo okay. ligadito, bien lindo. Hola. ¡Pero! No, hay que ayudarla. ¿Por qué? Ay, no. Gastó más manqué. Quiere decir que se viste como si fuera un hombre. Estas mujeres con chaqueta de hombre, porche de hombre. Pero yo me visto así hombre. también. Sí, yo quiero que tú pongas una foto tuya. Ponga una foto tuya <risa> al final, porque tú presentas a mi amiga, pero ponga una foto tuya al final, porque yo voy a decir la verdad. Ponga una foto tuya en el, cierre, en el cierre de este video ella tiene que poner una foto de ella. <risa> Ay, ya sabes con qué, con qué, para yo decir la verdad. Ay, tú poner, no, tú vas a poner la foto tuya Y tú sabes cuál es la foto que me gusta tuya Corazón. La que yo te digo todos los días Entrenin Entrenin <risa> No, ¿tú? en español se dice eh, Joguín. Joguín. Pero a mí me gusta estar cómoda. Por eso me lo tengo a poner, yo te voy a criticar Yo te voy a decir tu crítica también Ay, eso es lo que a mí ah, me encanta bueno. Por eso es porque yo bueno. la invité para el video Porque a ella le Por encanta acá. abrir la boca y decir Esto, esto es para que yo hable, para que yo diga la verdad o no. Entonces, al final, para el cierre del video, tienes que poner una foto tuya. Está bien. Yo voy a poner la foto. ¡Ah! <risa> y ahí desconto la edad de 10. Inés tiene que cambiarse un poco, más femenina, dejarte de usar esos pantalones de macho, esos poloches de macho, eso. Esos... ¿Pero que eso es eso? ¿Eso le es a los Porque losos. es una niña muy linda, una niña linda, sexy, como con un temperamento... O me engaña, no sé, porque a veces engaña, hace unos temperamentos... Eh, ¿Cómo que se dice? Enconden el temperamento, a veces enconden los temperamentos. Pero una chica muy linda que debiera de ser más, más jugosa, más espléndida, más... no sé, diría yo. Para mi gusto. 12 de 10. 11. No? Bueno, vamos ahora con Sara. Sara, yo no la conozco. ¿Tú nunca la has visto? No, no, sí, la que vive en Carada. ¿Tú no. ¿Nunca la has visto? Uh, Africana. ¿no? Sí. Muy linda la chica, muy linda. Una chica muy linda que tiene un buen cuerpo, que puede ponerse la ropa que ella quiera. Pero el problema que, que las niñas aquí vi si no es muy sexy, es eh, como los varones. Si no es muy sexy, es como los varones. Sí, con poloché, con joguín, con cosas. Si no, es con una rusta, corta, un pegado, una cosa pegado. Yo no sé cómo es que aguantan este frío que hace aquí, porque... O Eso sea, le es... el flow, el flow ante todo. Aquí el flow ante todo. le le pueden darte una pulmonía <risa> Hasta una pulmonía no sale así en cuero ¿no? era. No, le faltaba como un poquito de elegancia Un poquito de... ¿Para qué tú le llamas elegancia? Vestirse mejor, más vi... más... Camisa, Dick. Camisa no, pero hay blusa bonita Tú te la puedes poner con No, eso con con es para gente más angélica Gata con pantalón en jean Combinarla bien las cosas No, eso es para gente más No, bueno Pero yo, me, yo no me he visto así No, por eso yo quiero que tú pongas una foto tuya No, yo a veces me he visto eh, femenina Pero la... la la mayoría del tiempo yo estoy en jogging, Ajá. pues yo voy para la escuela y va, entonces yo voy a levantar temprano, de que patada, de que no. Yo voy, salgo, pa, pa, pa, pa, ya. No, hay que coger su tiempo. Hay que, cogerse, hay que coger un tiempo, aunque sea cinco minutos, y mirarse en el espejo. Pero yo me veo, yo me encuentro despreciosa. Mirarse de abajo, no evaluarse. Porque cómo te va a salir a lo loco a la calle. A lo loco, no, pero yo, o sea, que me pongo mi, mi, mi training y mi jogging y todo eso. Pero eso es la maya, así que no te gusta, pues yo me siento cómoda. Bueno, tú te sientes cómoda, pero yo no voy a decir lo que, lo que voy a decir en el comentario, no, eso lo voy a dejar cero, reserva, párala. Para el cie. A ver, ¿quién más falta. Ay, mi madre, ¿qué será? Te voy a presentar a Naps For real Una marca inglesa, yo no sé ni pronto Hola, nice. Nais naps. Ah, naps Naps Naps Naps No, Naps Naps <risa> Perdón, naps. <risa> naps Naps Naps No okay. Naps Naps como... <risa> una, como una veiga que se explotó, ¡Nah! la cosa! Así, así, así. A ver, a ver, a ver, mira. ¿Ese es su, su look? Esa es una muchacha de la universidad. Digo, ella es muy femenina, con sus fotos y cosas. Sí, ella no se ve femenina. Muy bonita la chica, buen cuerpo también, muy linda. Aquí casi todas las chicas visten de la misma Bien. manera. Si no, es muy, una que viste muy sexy, como dije ahorita, es otra eh, como lo mancha, con coloreche, con besta, con cosas. ¿Qué dices de su look? Un look normal, que pasa por donde quiera. Normal, la una manera? chica muy linda. Bien ¿Cuánto le damos de 10? ¡Un 7! Un 7 de 10. Vamos con otra semis babies. ¿Qué se llama? Es otra chica de la universidad. A ver, a ver. Muy linda. ¿Es una peluca? No, ma. Eso de es su un cabello. Pelo. Muy lindo. Tiene el pelo muy lindo, así como que. Muy linda. ¿Sabes dónde ella viene? Me va a Oh, wow. ¿Y qué dices de su look? Para mí ya se ve mejor sin esas trenzas blancas. No, ma. Eso fue en el 2020. Ah. Porque esas trenzas blancas, así Eso no le va a todo el mundo. Un look normal. ¿Y cuánto de 10 para su look? ¡Un 5! ¡Sí! Bueno, desde que yo le presenté mis babies, yo te voy a enseñar mi Instagram. Ajá. Te voy a presentar mis. Aunque okay, ella me tiene en Instagram. Ella, ella ve todo lo que yo hago. Y todo lo que yo poste y lo que no poste. Yo no, yo no di que le encondo ni nada es porque la gente aquí son muy chivosa y ella como quiera lo va a hacer. Ver la Claro Hola, ¿y me ha cuenta de todo? ¿Qué tienes que decir de, de mis fotos? De mi look. De ahí te ve bien, esa foto de ahí. Pero cuando te pones esos yogi... Es ¿Cuál es que en es, es ese yogi yo estoy linda? No, el pantalón te queda bien, pero el, ah, que el, el, el poloche es, es ancho. Pero, Ajá, El poloche es oversized. Oversize, igual. Oversize, voilà. Pero todo el tiempo en yogi eh, no es bueno. Porque uno lo que parece un saco de batata. ¿Quién de, ah, o sea, que todas las mujeres que se ponen jogging parecen un cerca de batata. No todas las que se ponen jogging. si tú vas por donde quieras con el en el en en y el poloche ancho. Un joguín ancho y el poloche ancho. O sea, que si yo me pongo un jogging abajo y una blusita así está bien. Bueno, se define más el cuerpo ancho por donde quiera, dime. Van a decir a ¿qué es lo que es? ¿Es un hombre o un varón? ¿O digo un hombre o una mujer? Mm, bueno. La mujer tiene que ser femenina. Es muy importante, Maquillar, es ¿Tú ¿Eres femenina? Bien. Sí, yo sé. <risa> yo soy femenina, me encanta vestirme femenina bien, maquillarme, arreglarme No, yo no me maquillo mucho, me maquillé hoy, pero Y eso mucho, no dediqué mucho Es que ya mi edad hay que hacerse retoquito ¿Y te gustaría darle un consejo a la juventud de, de ahora? ¿Cómo se cambia, cómo se viste? Pues claro no, Yo estoy listado. Yo soy comiastra ¿Ah? Comiastra soy yo. Comi quoi? Comiastra. ¿Más que eso? Esteticien. En español es comiastra. No es esteticista. Bueno, no tiene que ser esteticista, pero el nombre real es comiastra. Todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel. Comiastra. Uh -huh. Más si no es así, la gente se va a burlar de ti. Ah, Entonces, bueno. que investigaste ese nombre? Yo me investigué. <risa> comiastra. Aquí es esteticista. No, es esteticien. Esteticien. En francés. En francés. En español, eh, comiasta. Si, sí, búscalo tú mismo, ahí mismo, no búscalo. Yo voy a ver si ve la señora, porque. Okay. Yo no quiero que ustedes se burlen de mami. Ah, no, no, por ejemplo, está está mal pronunciado. Yo acepto todas las críticas. ¿Por qué estamos aquí para aprender? ¿Cómo niña? se escribe? ¿Cómo se? ¿Cómo se? que es comiastra. Es un profesional que está altamente capacitado para emplear los productos y tratamientos ah, estéticos ah, requeridos con sus pacientes. Eso <risas> es una prof Ajá, vale. Eso soy yo. Yo soy comiastra profesional. Y esta se estudia aquí en Bélgica Y ella se está dando promo Y tú puedes pagar a mí para darme para, para, para, No, yo te lo no pago después <risa> <risa> <me> <risa> Y soy activa en mi profesión. Entonces, tú me dices, me dices que dé algunos consejos. Bueno, a la chica, ¿qué le puedo decir? Que se mantengan hermosas, que hagan ejercicio, que se vistan acorde a su cuerpo. Porque es muy importante, a veces uno se pone una ropa que no le va. Y eso es horrible, horrible. Porque no todos los cuerpos se pueden poner todo tipo de ropa, todo, toda muda. Y ya, y a valorarse, mujer, que es muy importante. Y mirarse en un espejo y verte, y ver lo hermosa que es. ¡Bien! Belleza que es muy importante cuidarse, hidratarse, limpieza su rostro de noche De tu Instagram? De mi Instagram o no te sí, lo voy a poner aquí, sí. Ahí abajo Pero aquí en Bélgica, no en República Dominicana Aquí en Bélgica Ya, mis babies, hasta aquí el video de hoy Espero que te gustó y dame like, dile a la gente que dé like A ver, tú no vas a dar Señora, ahora, no, espérate, señor. estamos hablando aquí todo, Pero den su like, porque soy gratis sabor, eh, Que se abonen Que se abonen Hablando aquí, Susana, ¿no? en español se dice sus. Ay, tío, ah, suscribirse. Ay, Dios sí. ¿sí? porque el español de nosotros un, un español machucado por el momento. Eh, suscríbase, dale like, comenta, sí. enviar eso a tu tío, a tu primo, a tu tía, a quien sea. Si tu panita, tú sabes, se viste más o menos, tírenle a mami que ella sabe de eso. Hoy <risa> sabe de eso. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye que estoy aquí sentada. ¡Mire! <risa> ¡Y yo! ¡Y yo! <risa> Nos quedamos bien.